Nos compadre, no hay tiempo, no espere. Me pido loco, toca donde llegue, allí estaré. Usted que merece la fe, donde está, no lo sé. Lo grito buscando, andando, le canto, sintiendo si puedo todo lo que me dé. Picor en mi piel, de la lleno, me vesto la cara al revés. Te lo avisé, no soy un santo, escucha bien que este canto Toca yo el ritmo, permite, insisto, me toca el flipo, el bajo me lleno Termino, insisto, di esto es puro, rompo tus muros, esto no es un don Burro con los sin infarto, año encerrado con los cascos Ando entre cables, de desorden, verde, no hay ley, borracho y trabajando, lo sabéis Compadre, comparte, vaya sé que ¿eh? mala fe lo que tiene, tu vida por dónde. Ya te la avisé y no quisiste ver, yo solo esperé con el humo de un Soy bueno, lo habéis conseguido, que jodan a todos, yo quieran los míos. Walking, walking, barba, bite, clap. Ya te allá te Ya ya ya te la picha bien por quien, por quien, por aquí. Walking, walking, baba, bite, bich, clap, la un cloud, ya run. Ya, ya te la picha y te la picha